En este video tutorial mostraremos la creación de una visualización sobre los docentes de Castilla y León usando la herramienta Kibana. Para realizar esta práctica es necesario tener instalada la aplicación en Elastic Stack siguiendo los pasos que se muestran en el tutorial realizado por la compañía Elastic. Los pasos que seguiremos para generar la visualización son la carga de datos, la creación de gráficos interactivos como el gráfico de sectores, gráfico de barras y métricas, y por último, construiremos un dashboard interactivo integrando todos los gráficos generados. Con el fin de que este videotutorial no te resulte muy aburrido, vamos a reproducir los pasos más relevantes para llevar a cabo el desarrollo de la visualización. Para ampliar la información, te recomendamos los videotutoriales sobre Elastic y Kibana referidos en el post. En primer lugar, procedemos a cargar los datos en Elastic Set. Antes de proceder a la carga de los datos, debemos convertir nuestro conjunto de datos a un formato JSON. Para ello usaremos la herramienta gratuita Beautify Tools. Una vez que tenemos los datos en el formato deseado, pegamos todos los documentos en la consola de Deep Tools y añadimos un comando al inicio de cada documento donde indiquemos el nombre del índice. Antes de cargar los datos en Elasticsearch, vamos a cambiar el nombre a las capitales de provincia para poder diferenciarlas del nombre de la provincia. Una vez cargados los datos en Elasticsearch, debemos generar el índice en Kibana para que podamos interactuar con ellos. Seguidamente, procedemos a crear los diferentes tipos de gráficos interactivos. En primer lugar, generaremos un diagrama de sectores desagregando el número de docentes por provincia, localidad y especialidad docente. En primer lugar, seleccionaremos la variable que dará valor a los sectores. En este caso, es la suma de la variable plantilla que presenta el número de docentes. A continuación, seleccionaremos las variables que nos permitan dividir el gráfico en sectores. Seleccionamos la etiqueta Terms y seleccionamos la variable Provincia. Seguiremos el mismo proceso para la variable Localidad y Especialidad Docente. Una vez generado el gráfico, podemos modificar el estilo. Por último, procedemos a guardar el gráfico. A continuación, generaremos un gráfico de barras donde representaremos el número medio de alumnos por cada provincia. En el eje I representaremos el número de matriculaciones. Y en el eje X, representaremos cada una de las provincias de Castilla y León. Finalmente, procedemos a guardar el gráfico. Por último, generaremos una métrica del número de docentes en cada provincia. En primer lugar, seleccionamos la métrica y la variable a representar, en este caso, la suma de la variable plantilla. Seguidamente, filtraremos el gráfico para la provincia que nos interese graficar. Este proceso lo seguiremos para cada una de las provincias que nos interese representar. A continuación, podemos modificar la métrica. Una vez generada la métrica, podemos guardarla. Una vez que hemos generado todos los gráficos que nos interesan, procedemos a integrarlos en un dashboard interactivo. Es posible cambiar el orden y el tamaño de cada una de las gráficas personalizando de esta manera el dashboard. Una vez generado, procedemos a guardarlo al igual que cualquier otro gráfico. Esperemos que os haya gustado este videotutorial sobre la creación de un dashboard interactivo con la herramienta Kibana. No te pierdas el siguiente vídeo donde verás el funcionamiento de la visualización que acabamos de crear.